Hola a todas y a todas, bienvenidos a la clase virtual, un vistazo por Wikipedia y Wikimedia, explorando usos pedagógicos. En primer lugar me presento, yo soy Rocío Aravena, la encargada de educación. Eh, aprovecho de comentarles que eh, en realidad de disculparnos eh, por haber tenido que postergar esta clase virtual. Como todos ustedes saben, eh, en Chile estamos atravesando una situación bastante compleja es por eso que como organización al igual que muchas otras organizaciones e instituciones hemos tenido que o bien postergar nuestras actividades o darle un giro en el caso del curso virtual digamos que la gran transformación que hemos hecho es intentar orientar las clases que ya teníamos hechas a eh, digamos ser de utilidad para ustedes en sus clases cuando sea que retomen o si es que ya han retomado y eh, sobre todo también para las posibles jornadas de reflexión que tengan que hacer con sus estudiantes acerca de la situación que estamos atravesando como país. Entonces eh, el material que hemos ido subiendo al campus virtual va a ser complementado con estas clases transmitidas digamos en un formato de streaming eh, la idea, digamos, de esta primera cátedra es que puedan, cierto, ir complementándola con los materiales que hemos subido, con la clase de ciudadanía digital que va a ser subida en unos minutos. Eh, y bueno, aprovecho de avisarles que el día miércoles vamos a subir nuevamente otra clase virtual que va a estar más directamente enfocada a temas de ciudadanía digital y derechos digitales comenzamos entonces acá eh, estoy conectando el powerpoint como ustedes pueden ver la clase se llama un vistazo por wikipedia y wikimedia pero ahora enfatizando en los posibles usos pedagógicos que podamos hacer eh, de estos proyectos ¿por qué decidimos partir con esto? Bueno, los cuadros de diálogo que se representan en esta diapositiva intentan ilustrar ciertas preguntas o afirmaciones que quizás ustedes como docente han escuchado en estos últimos días. Tenemos así, por ejemplo, profe, yo vi en un video qué, eh, y si alguien falsifica mi cuenta, cómo puedo comprobar que una noticia es falsa, toda una serie de preguntas que quizás sus estudiantes están haciendo, pero que tienen un común denominador ese común denominador es que todas estas preguntas y aseveraciones surgen a partir del acceso a la información a través de internet y esto constituye una gran diferencia de este momento histórico respecto de otras épocas ya o sea el acceso a internet abre una posibilidad enorme tanto a nosotros como adultos como también a los niños y adolescentes de informarnos desde diversas fuentes, también cierto el acceso a internet nos da la posibilidad de difundir nosotros mismos información, de utilizar información para discutir o para contrastar, corroborar con otros canales digamos tradicionales como había sido eh, la televisión y la radio. Muy probablemente todos nosotros estos días no nos hemos despegado del celular o del computador Particularmente quizás hemos estado un poco pegados a Twitter, Instagram, Facebook o YouTube. Y probablemente también todos nosotros hemos visto cómo nuestros propios estudiantes han estado en la misma situación. Entonces, dado que este es un curso de formación docente que está orientado a impactar en las prácticas pedagógicas, es fundamental o se vuelve fundamental que lo transformemos, que lo transformemos perdón, en un espacio de discusión y que podamos generar estrategias para abordar pedagógicamente el uso de Internet, sobre todo en el contexto actual. Agarrándome un poco de eso, entonces les presento cómo se va a organizar esta clase virtual. Primeramente vamos a hacer un vistazo rápido por Wikipedia y Wikimedia, eh, ustedes ya en el campus virtual tienen las clases digamos, descargables Por lo tanto intentaremos que esta primera parte sea lo más rápido posible para no repetirnos tanto En segundo lugar vamos a hablar y yo les voy a mostrar algunas herramientas asociadas a la plataforma Wiki A través de las cuales ustedes van a poder ver cómo se produce, cómo se difunde y cómo se consume información y finalmente, y en esto me quiero detener un poco más, vamos a trabajar algunas orientaciones eh, pedagógicas para usar los proyectos Wikimedia en el aula. Eh, como les decía entonces en un comienzo, estas orientaciones pedagógicas van a enfatizar en el momento que vivimos ahora. Por lo tanto, eh, es súper importante que vinculen estos aprendizajes con la clase número 3, ciudadanía digital que se va a subir ahora en unos eh, minutos más partamos entonces con el vistazo por wikipedia y wikimedia bueno nos encontramos entonces con la página principal cierto eh, posiblemente todos ustedes todas y todos ustedes han estado alguna vez en eh, en lo que es la portada de Wikipedia, la enciclopedia libre, ya sea para eh, buscar información, corroborar un dato o simplemente cuando quieren conocer acerca de alguna personalidad, hecho histórico o noticioso. Esta situación no es extraña puesto que hoy en día Wikipedia es el quinto sitio más visitado de todo Internet. Ahora, lo que probablemente no todas eh, y no todos sabían antes de tomar este curso es que Wikipedia en realidad forma parte de una serie de otros proyectos todos muy útiles de, eh, por lo demás para la labor pedagógica que son gestionados por la fundación Wikimedia entonces lo primero que nosotros vamos a ver en esta clase es qué diferencia existe entre Wikipedia y Wikimedia volvemos un poco sobre el powerpoint Perdón. volviendo entonces sobre el powerpoint Vamos a ver, nosotros acá tenemos los dos logos. Eh, el logo que se encuentra a la izquierda de la pantalla es el de la Fundación Wikimedia y el que se encuentra a la derecha es el de Wikipedia que posiblemente es el más conocido. Entonces, retomando un poquito la primera clase, la Fundación Wikimedia es una organización sin fines de lucro que se forma en Estados Unidos, cuya sede está en Estados Unidos y eh, esta fundación organiza y gestiona la realización de estos distintos proyectos que ustedes ven acá de los cuales Wikipedia es solamente uno, pero obviamente es el más conocido como también nosotros ya vimos en la primera clase, la fundación Wikimedia eh, se distribuye a lo largo del mundo a través de lo que se denominan capítulos, ¿ya? Chile por ejemplo es un capítulo local ...que está encargado de llevar y de conducir en este país los proyectos de Wikimedia. Perdón. Si ustedes se fijan en el logo de Wikimedia, aparecen los otros proyectos. Voy a mencionarlos rápidamente también para refrescar un poco la memoria. Además de Wikipedia, que es de la que vamos a hablar ahora tenemos Wikimedia Commons ¿Qué es Wikimedia Commons un almacén de archivos de imágenes y de otros formatos multimedia que están bajo licencias libres o como es igual decir son de dominio público actualmente Wikimedia Commons cuenta con más de 50 millones de ficheros multimedia o sea es una cantidad impresionante de archivos que pueden ser utilizados un poquito más abajo este logo es de Wikisource, que es un proyecto hermano de Wikipedia cuyo objetivo es crear una biblioteca de textos originales libres, junto con su traducción a distintos idiomas. Eh, en esta plataforma ustedes pueden encontrar digitalizados eh, fuentes primarias, por ejemplo actas de congreso, eh, documentos legales y toda una amplia gama eh, de documentos que pueden ser descargados libremente acá más abajo tenemos wiki noticias que es una fuente de noticias de contenido libre que tiene eh, como digamos que la gran gracia que tiene es que está construida por ciudadanos, reporteros que pueden informar pero de manera independiente es decir que no se encuentran alineados eh, digamos con ninguna institución el Wikidiccionario, también muy útil para eh, los docentes, contiene definiciones, traducciones, etimologías, sinónimos y pronunciaciones. Wikiversidad, que está acá, es una plataforma educativa virtual y gratuita. Acá también se elaboran materiales y recursos didácticos que son totalmente libres para su descarga súper interesante también es eh, Wikilibros ya donde se encuentran en formato descargable libros de distinto tipo Wikidata que es la base de datos libres para ser utilizados en diferentes proyectos de Wikimedia todos estos proyectos que podemos seguir viendo más adelante eh, son gestionados por la fundación Wikimedia ya acá eh, hay un extracto de la declaración de misión de la fundación que dice La misión de la fundación Wikimedia es facultar y animar a la gente de todo el mundo a reunir y desarrollar contenido educativo neutral bajo una licencia de contenido libre o de dominio público y a difundirla de manera efectiva y global. Ahora cuando llegamos a esto a la docencia, la primera pregunta, la más amplia de todas, sería: Si soy docente, ¿puedo confiar en Wikipedia? Probablemente todos nosotros dijimos alguna vez, o quizás escuchamos cuando éramos estudiantes, que no había que usar Wikipedia para hacer trabajos o tareas. Eh, por ejemplo, yo misma, cuando hacía clase de historia, les pedí a mis estudiantes. Eh, o más bien les exigía a mis estudiantes que no se aceptaba el copiar y pegar de Wikipedia ¿Ya? esto tiene relación con que hasta hace no mucho tiempo existía entre la comunidad docente una reticencia más o menos absoluta al uso de Wikipedia ya sea para realizar trabajos, investigaciones o tareas esta visión está fuertemente basada en ciertos prejuicios sobre la plataforma veamos algunos es que cualquiera escribe en Wikipedia no tenemos cómo saber quién está detrás de lo que se publica otra pregunta que nos ha salido mucho cuando hacemos talleres con docentes es pero quién verifica la información que se replica en la Wikipedia para poder, digamos, continuar eh, con esta clase un, un primer aspecto interesante tendría que ser el aclarar qué es lo que no es Wikipedia En primer lugar, Wikipedia no es un diccionario, aunque sí hay espacio para definir conceptos Wikipedia tampoco es un espacio para la publicación de ideas originales ¿Qué quiere decir esto? Que en Wikipedia yo no voy a subir eh, mi tesis de magíster, por ejemplo Wikipedia tampoco es una tribuna de opinión, como podría ser un blog, o alguna parte del periódico, o las mismas redes sociales. No es un almacén de enlaces y no es una red social, aunque sí se crea a través de una comunidad. ¿Ya? Esto es súper importante para comenzar, es decir, tener bien claro qué es lo que no es Wikipedia, porque eso, en primer lugar, nos permite ir derribando ciertos prejuicios, eh, pero también nos va a permitir ir teniendo algunas ideas sobre cómo editar en Wikipedia o sea, si es que no es una tribuna de opinión yo no puedo en un artículo solamente poner mi punto de vista eh, no puedo usar calificativos así como esto es malo o esto es bueno ya todo eso nos va a ir dando algunas pistas si ustedes se fijan entonces este cuestionamiento acerca de la veracidad de Wikipedia arranca posiblemente de un hecho ¿Cuál es ese hecho? Que Wikipedia es una enciclopedia colaborativa Es decir, los contenidos que están representados en la plataforma son construidos por una comunidad de editoras y editores dispersas no centralizada. Por eso es que eh, probablemente existe una desconfianza basada en esta idea de que cualquiera puede editar. Para detenernos un poco en este carácter colaborativo de Wikipedia, vamos a aprovechar de mencionar cuáles son los cinco pilares, o también diríamos los cinco fundamentos que rigen Wikipedia. Así vamos a poder ir transitando desde lo que no es la plataforma, hacia conocer qué sí es Wikipedia. Ya acá aparecen, digamos, mencionados los cinco pilares, ahora nos vamos a ir deteniendo uno por uno. El primero de ellos es que Wikipedia es una enciclopedia, eso es lo que más la define. ¿En qué se manifiesta esto? En que todo lo que se edite en Wikipedia tiene que cumplir con el criterio de tener relevancia enciclopedia, ¿ya? Es decir, tiene que cumplir con el criterio de ser relevante para el conocimiento en distintos ámbitos. Puede ser en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito económico o en el ámbito noticioso. ¿Ya? No se puede poner cualquier cosa en Wikipedia. Por más que a mí me interese, tengo que siempre estar apuntando a una audiencia que es global. Y por lo tanto tengo que ir generando, vamos a ver en la, en la clase de edición, los mecanismos o las estrategias para vincular a veces temas que son locales a contenidos más amplios. Otro, otra manifestación de esta característica, o sea, de que Wikipedia es una enciclopedia, es que los contenidos tienen que estar referenciados con fuentes fiables de información. ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? que Wikipedia es un espacio para construir o reconstruir contenido sobre la base de otras fuentes, sobre lo que otras fuentes han dicho sobre el tema. Por eso se necesita que todo lo publicado sea respaldado en fuentes confiables, como publicaciones académicas, medios de comunicación, libros, eh, es decir, cualquier eh, fuente que haya pasado por un proceso editorial. Por eso es que eh, es súper poco recomendable citar un blog o una grabación en primera persona. Ahora bien, es importante destacar que eh, Wikipedia tiene una particularidad respecto de otras enciclopedias. Esa particularidad que tiene Wikipedia respecto de una enciclopedia, eh, digamos, mm, en papel, es que no es estática. ¿Ya? ¿Cómo podemos ver esto? Una buena manera de comprenderlo es si buscamos un ejemplo. En este, en este ejemplo nos vamos a detener posteriormente. Eh, si nosotros buscamos este artículo, para orientar esto a lo que está ocurriendo, el artículo protesta en Chile de 2019. Fíjense ustedes. Perdón, es un artículo miren acá, bastante largo fíjense, por ejemplo, el índice ya, es un índice súper completo vamos, sigamos por ahí un artículo larguísimo no sé si se han fijado a veces hay algunos artículos tremendamente breves este artículo grande fue creado el 19 apenas el 19 de octubre de este año es decir unas pocas horas después de que comenzó el estallido social ¿por qué me muestro esto? porque ilustra muy bien el hecho de que wikipedia es una enciclopedia flexible es una enciclopedia que dialoga con los procesos sociales o sea, está en permanente construcción no es un conocimiento estático para continuar con lo que estábamos viendo ¿por qué ponemos acá esta imagen? ...porque Wikipedia, en tanto enciclopedia, pretende reunir la totalidad del conocimiento humano... ...recordarán, así eh, se, se especificó en la primera clase... ...sin embargo es necesario reconocer que Wikipedia, al igual que Internet... ...reproduce las brechas de contenido que son, a su vez, brechas sociales. Wikipedia, entonces, potencialmente puede ser una plataforma para la democratización del conocimiento... ¿Ya? cualquiera puede editar, se puede editar sobre una amplia variedad de temas sin embargo la democratización del conocimiento es un trabajo ya como les decía, ya que al igual que en la mayoría de los entornos digitales en Wikipedia se reproducen brechas de género, brechas territoriales y brechas económicas ¿sabían ustedes, por poner eh, digamos un caso, que en la Wikipedia en español existen más de 291.000 biografías, una cantidad enorme. Sin embargo, de esas, solo 56.000 corresponden a biografías de mujeres. Otro dato interesante de analizar: de cada 10 editores, solamente uno es mujer. Eh, ¿Qué otro ejemplo les podría poner? Bueno, la mayor parte de los artículos, como ustedes pueden ver en el mapa que se subió al campus virtual, la gran mayoría de los artículos se crean en la Europa continental y Estados Unidos. Por eso, adjuntamos este We Can Edit o Podemos Editar para animarlos a ser valientes, a ser wikipedistas eh, y motivarlos con eh, la idea de que a través de su trabajo como docentes, eh, a través de su trabajo como potenciales editoras y editores, pueden contribuir a ir disminuyendo esas brechas que existen para que de esa manera sus alumnos que probablemente visitan Wikipedia tengan un acceso más democrático al conocimiento y además a un conocimiento que esté democratizado. Segundo Pilar Wikipedia busca el punto de vista neutral eso quiere decir o en qué se podría expresar esto de la neutralidad en realidad tiene que ver con que la wikipedia aspira a representar la mayor cantidad de puntos de vista y perspectivas sin sesgos sobre algún tema. Un ejemplo que ustedes pueden buscar, de hecho ahora mismo si quieren, es el artículo sobre la guerra del pacífico. Ese artículo intenta hacerse cargo de las perspectivas chilenas, bolivianas y peruanas sobre un mismo tema. Es decir, la idea es que en Wikipedia no se manifieste solamente el punto de vista ni de los que ganaron, ni el punto de vista hegemónico, sino ojalá la mayor cantidad de eh, perspectivas sobre un tema. Para ayudar o contribuir a esto de la neutralidad, la idea, además de evitar los sesgos, es evitar la chile que Santiago de chile la Una duda que siempre nos ocurre cuando vamos a hacer taller a la escuela es que nos preguntan, ¿puedo hacer el artículo de mi escuela? Ahí la respuesta es sí y no. ¿De qué depende? Si es que esa escuela tiene vínculos con otros contenidos relevantes Bueno, la respuesta y, y la razón de ser de este... es Wikipedia ¿En qué se traduce esto? Gracias. Yeah. atreverme a empezar a editar